Ah, eso fue rápido Tercer intento <ríe> Ok La verdad que Me alegraría mucho Este Si el juego Dejaría de trabarse Sería un favor Bastante grande Porque Digamos como que Me caga la partida O sea la partida no El, el, el juego Esa mierda No, no reaccionó. A este punto ya reaccionar es inútil. Tipo, no. Voy a guardarme mis. mis nervios. ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo fue eso? No, no, esto es peor que perder. Bueno, no sé si es peor que perder en el UFO, pero. Está el nivel. Es, es como. no sé. Está a comer un sándwich de caca Después está a perder acá Y después está a perder el UFO Más o menos Para que sea una idea eh. No No No No No Ok, es la primera vez que muero ahí Nunca había muerto ahí, maldición Ok, bueno, está bien No Fails en el UFO, no Fails en el UFO, no. no No No, nada de fails en el UFO, por favor No No ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eu, esto lo tengo que dejar ¿Qué mierda pasó ahí? Ok. Eh. En serio, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo...? Eh. No sé. No sé. No, no, no sé. Yo voy a proceder a, a continuar. No. Ah, ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Podría haber llegado ahí dos veces seguidas, maldición. ¡Qué lástima! Ah. No, no, no, no, sabía! no, sabía! no, sabía! ¡Sabía que iba a perder acá! Lo sabía, es que lo veía, lo veía, maldición. No. no, no, no, no, Mira, vamos a poner... Ah ya, 74